Para que ellos puedan intermediar en este tipo de soluciones, considerando de que el, el tema de las demoras que se han venido generando por, por situaciones naturales, obviamente eh, no tendrían que influir digamos, en su comportamiento al sector y ellos deberían considerar estas, estas contingencias climatológicas generando ciertas eh, consideraciones en el de estas demoras de uso de contenedores. Consideramos de que con esta segunda nota que se ha enviado eh, vamos a eh, tener una respuesta que esperemos sea favorable.